Bienvenidos a Criptozoología. Oxford. Sabemos que los dinosaurios se extinguieron hace miles de años, que fueron grandes criaturas aterradoras que dominaban el planeta. Pero la evolución dio paso al hombre quien heredó la Tierra, y es por eso que en el imaginario, las leyendas o historias, aparecen monstruos que atemorizan al hombre, y que hacen referencia a la sobrevivencia, de algunos de aquellos dinosaurios. ¿Será posible que alguna especie de dinosaurio haya podido sobrevivir por miles de años ocultos en alguna región inhóspita de la Tierra hasta nuestros días? Suena muy poco probable, pero en África existe una historia que podría demostrarnos lo contrario. Uno de los rincones más inexplorados de nuestro planeta es la región del pantano Likouala en la república del Congo. Este lugar es el lugar de uno de los monstruos ocultos más aterradores que se hayan narrado. Una bestia de pantano más grande que un elefante con un largo cuello y poderosa cola. Tan fuerte y pesado que los antiguos lo llamaron el Mukelenbembe, que significa el que detiene el flujo de los ríos. Tales descripciones pusieron al mundo a la expectativa de la criatura que existe en aquel país, ya que no era ninguna leyenda según las tribus de la zona que habían visto al críptido. Mencionan que el Bembe pasa la mayor parte de su tiempo en el agua, pero sale a la superficie a reposar y es ahí donde ha quedado registro de sus gigantescas huellas tridactilares. Esta inverosímil historia ha pasado de generación en generación, contándose en las tradiciones orales de las tribus pigmeas. En algunos tiempos ellos lidiaron con estas enormes criaturas que por ser sumamente extrañas, inundaron de miedo el corazón de aquellos pequeños hombres del África. Y no solo en el Congo se mencionan criaturas con características prehistóricas. En otros países africanos como Camerún o Gabón, también describían monstruos como el Sanga o el Chip Kiwi. <risa> El primer registro que se tuvo de este animal fue en el año de 1776 en el libro Historia del Ango, Kakonga y otros imperios en África donde el misionero francés Benaventure además de hacer el registro de las tribus flora y fauna del África Describió gigantescas pisadas de tres pies de circunferencia y tres dedos que encontró en la costa del río de la región. Sin duda, aquella evidencia no era de ningún animal conocido. Más bien parecían pisadas prehistóricas, pero tampoco podrían ser de un dinosaurio, ya que sería imposible que estos aún existieran, o al menos eso es lo que creemos. Pero no fue hasta el siglo XX cuando llegaron los relatos más fidedignos, y alguna que otra prueba circunstancial sobre la existencia de una fauna poco habitual en las regiones pantanosas africanas. En 1909, el alemán Karl Heckenberg, describió su autografía llamada Hombres y Bestias, donde escribió sobre una criatura mitad elefante mitad dragón que habitaba en el África, el cual devoraba hipopótamos según las tribus con las que había tenido contacto. Pero hasta este momento, aquel monstruo no tenía nombre, y fue hasta 1913 cuando el capitán alemán Frier von Stein siguió las órdenes del gobierno, exploró el Congo y Camerún, aportando la descripción más popular y detallada de lo que se conocería como el Bembe. Frier descubriría un sendero de destrucción y aplastamiento de vegetación que los nativos señalaron había sido hecho por un gran animal de piel lisa y color gris partusco, con un tamaño entre el de un elefante y un hipopótamo, con un cuello largo y flexible y un solo diente, pero muy largo, que algunos piensan era un cuerno. Tiene una cola larga y musculosa como la de un caimán y sale de los ríos donde habita a buscar alimento. Dicen que solo come vegetación. 15 años después, otro aventurero y comerciante, Alfred Aloysius, narró su estancia en Gabón, en un libro donde incluyó varias historias sobre el janguinini, un animal que habitaba el río Ogogue, teniendo de costumbre salir del agua y devorar a las personas. En 1919, motivado por el creciente número de reportes de una bestia reptil en África, el Instituto Smithsoniano realizó una exploración en la búsqueda de los misterios de aquel lugar. De acuerdo a los zoólogos Loren Coleman y Patrick Hughes, se encontraron extrañas evidencias de algo desconocido en la orilla de los ríos, para después ser sorprendidos por extraños rojidos que no encajaban con ningún animal conocido. En 1932 no podía faltar la exploración del famoso zoólogo especializado en criptozoología, Iván T. Sanderson, quien exploró el África hasta que en el río Menju, en Camerún, divisó un gran animal salir de una cueva cerca del río, emitiendo un ruido ensordecedor para terminar sumergiéndose en el agua. Sanderson después recordaría el episodio con la imagen clara de sus guías nativos que no paraban de gritar algo que sonaba como Mukamo Membo al ver aquella criatura. En 1966 apareció la fotografía de Rindel, quien al noroeste de Luke Bombo fotografió en un pantano la extraña huella de tres dedos que confirmaría que un animal desconocido existía en la zona. La imagen desde entonces se ha relacionado estrechamente con el Moquelenbembe. En 1976 le llegó el turno al herpetólogo James H. Powell por medio de una expedición a Gabón en busca de animales no catalogados, donde pudo recoger un buen número de relatos y mostraría a los nativos diversas fotos de animales vivos y extintos para ver si dentro de estos pudiera estar la figura del Moquelenbembe. La sorpresa fue cuando los nativos señalaron a un saurópodo como la imagen del famoso monstruo. Roy McCall, un bioquímico americano, realizó varias expediciones desde 1980 al pantano de Licuábola, en aquella recogió relatos de testigos nativos del Congo, quienes describían al moquel como una criatura de entre 4 y 9 metros con color rojizo e incluso una cresta en la cabeza. Y se dio a conocer uno de los más intrigantes relatos que narra que en 1959 una criatura de estas fue atrapada por parte de los nativos, quienes consumieron su carne y terminaron muertos por alguna extraña razón. En 1983 una nueva expedición encontró rastros, huellas e incluso dicen haber escuchado los sonidos que aquel monstruo emitía. Antes de alcanzar a ver como algo se sumergía en el río. En 1992 surgió una grabación de muy baja calidad, realizada por un equipo de televisión japonés en el lago Tele, en la que se observaba una estela y dos protuberancias sobre el agua. Una de las filmaciones que comúnmente vemos en videos sobre el moquel en Bembe es esta, y aunque con los filtros adecuados pudiera parecer verdadera, solo se trata de un fragmento de la película Baby Secret of the Lost Legend. Todo parece indicar que una monstruosa criatura realmente existía o existe en aquella región del África. Y quizá los nativos tengan razón en sus descripciones y estemos ante un dinosaurio, aunque eso desafía a los pilares más elementales de la ciencia. El Moquillenbembe es uno de los críptidos más conocidos alrededor del mundo por todos los datos que hoy recapitulamos en este video. Si te gusta la criptozoología, suscríbete a este canal porque todas las semanas tengo nuevos videos sobre los animales ocultos que supuestamente existen en nuestro planeta. Así que los espero en el siguiente capítulo donde iremos a la casa de una criatura más.